Hola, Bueno, antes que nada agradezco la invitación y la participación y celebro acá que las listas estén acá acompañando y bueno generando el debate justamente de esto se trata la política. En mi caso me presento, soy Nacho Gando, vivo en Plaza Sarmiento, acá en la ciudad de La Plata, tengo 25 años, estudio abogacía, eh, trabajo y entre otras cosas hago magia desde los 8 años. Bueno, esta lista que nosotros conformamos, la 506, lista 3, con Facundo Manes a nivel nacional, es una lista a la cual me enorgullece integrar, además de ser el precandidato más joven en tercer lugar, tenemos una lista muy juvenil, está Bárbara Drey como diputada que tiene 30 años, la segunda concejal, Manuela Forneris tiene 30, la cuarta concejal, Maquena Selvaggio, tiene 32 años, Victoria Gallina tiene 29 años. La verdad que es una lista que dentro del partido radical que no se daba hace años, lo cual en ese sentido, en ese escenario, vamos a mostrar un, un gran avance, lo que hemos siempre peleado dentro de la juventud radical, para una lista joven. Pero no solo integra Radicalismo, integra el espacio de Emilio Monzó, integra también Margarita Stolbiser, hemos ampliado el frente porque creemos que, junto por el cambio, tenemos que reconocer las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal, por eso decidimos ampliar este frente y participar esta interna, en la cual, bueno, la ciudadanía el 12 de, de septiembre decidirá quién lista quiere ganar de la ciudad. Y en el Consejo Liberante yo creo que, que hay que plantear una agenda verde, y creo que hay que trabajar fuertemente porque hay un gran descontento, sobre todo en los jóvenes, que con el tema de empleo también, no hay ninguna proyección en Argentina ya hace muchos años, entonces creo que lo que debemos hacer hincapié es en eso y sobre todo en demostrar que uno viene y uno se inserta a la política para ver, para saber, para trabajar por el bienestar de la gente. A ver, yo en política hago de los 14 años y nunca, no entro a política para sacar una tajada de nada, sino tratar de dar soluciones como las venimos dando en distintos barrios, en distintos lugares, siendo un vecino más. Entonces creo que hay que usar lo que significa llegar a Consejo de para poder representar verdaderamente al vecino, y sobre todo militar con el ejemplo, porque la gente está agotada, está cansada por las mismas prácticas de siempre, y creo que en ese sentido tenemos que empezar a cambiar el chip y a mostrar a la sociedad y sobre todo al platense que eh, no todos somos lo mismo y que todos venimos con, con ideas renovadas y con ganas de trabajar para bienestar común. Y después, bueno, como por último, tenemos que hacer un gran enfoque, por lo menos que planteamos en esta lista, con el tema educativo y con la educación, porque si no apostamos a eso, no va a haber futuro en Argentina. Contando a la UCR. Sí, adjunto, porque es más amplio que la UCR. Pero bueno, en mi caso sí soy radical. Eh, no, yo sabés que escuchando la frase, la verdad que... Le veo una frase desafortunada, un, lo veo como un manotazo de ahogado para tratar de buscar un porcentaje de la población y sobre todo los jóvenes, que vos decís, parece un último recurso, de, de, no me queda otra opción que tirar eso. y Yo creo que hoy los jóvenes estamos en otra agenda, en otro planteo y hoy, por sobre todas las cosas, acá en Argentina hace muchos años, lo que está pasando es que la mayoría de los jóvenes quieren irse, pero quieren irse no porque no les gusta Argentina y porque no sean patriotas, sino porque no ven una proyección en Argentina porque, no, porque pareciera que todo es más de lo mismo, porque los mismos jóvenes que estudian, los salarios son muy bajos, la misma juventud que estudia, ve que el principal problema, por lo menos tanto a nivel nacional, provincial, es el tema de la inseguridad y afecta también, por supuesto, en lo local, porque la economía en Argentina se viene a pique. En estos dos años, la verdad que ha sido, más allá de la pandemia, ha sido pésima el manejo de la gestión. Entonces creo que, en ese enfoque es donde nosotros como juventud nos sentimos identificados en otra cosa. Y esta propuesta que vacía de contenido o esa frase totalmente fuera de lugar, pero no porque la frase, sino por no por entrar en el tabú, sino porque lo vemos como algo que, que ya no, no saber qué hacer para capitalizar un voto joven, que no va a estar. Es como lo tenía la frase de tomate un mate y te, con, conmigo, te tomás un mate y te quedas en Argentina. La verdad es que yo puedo tomar 10 mates con los Paz, que no por eso te vas a quedar en la Argentina. Entonces digo, creo que acá tenemos que apostar por una revolución del conocimiento y es a lo que apunta Facundo Manes dar el paso. Nacho, te escuchamos. Muchas gracias. Ahí estaba escuchando con respecto a la temática que hablaba del tema no solo de género, también del tema de la gente que trabaja en situación de calle, que es una gran problemática de la cual hay que hacerse cargo y yo creo que a mí me va a tocar como concejal y también el día mañana en el 2023 si logramos tener un intendente... Radical creo que es algo que, a ver, cuando hay una problemática vos la tenés que visibilizar y a la gente tenés que atender y tenés que en conjunto tratar de buscar eh, la mejor salida. Yo creo que hoy todo el tema de lo que es eh, las trabajadoras sexuales, en la cual hemos tenido distintas charlas y conocemos eh, muy bien su problemática, tenemos que ver eh, hacia dónde se apunta. Por ejemplo, acá en La Plata yo creo que está bastante descentralizado el tema en el sentido de, de ubicación. Entonces digo, creo que uno tiene que apoyar en el sentido tiene que buscar las herramientas para que, porque hay, más allá del, del, del trabajo en sí, sufre muchísima inseguridad esa gente de la cual eh, está expuesta constantemente en la calle hasta las 4 o 5 de la mañana, lo cual es un gran problema que hay que rever, entonces digo, habría que hacer un plan entre todas las personas, un plan de contingencia y atender las distintas necesidades para, para en conjunto poder ir solucionando las distintas problemáticas, dando una mano, visibilizando el problema, haciéndose responsable y poder entre todos salir adelante, porque a ver, esto no es una cuestión ideológica o de partido. yo creo que esto es algo que si no avanzamos entre todos juntos, no va a haber ningún destino, no solo para los platenses, sino el día de mañana, entonces creo que la ciudad hay que transformarla y trabajar entre todos, nada más. Bueno, antes que nada agradezco el espacio, el tiempo, la organización, la verdad que todo es muy bueno, también los precandidatos y las precandidatas que participaron. Eh, bueno, en mi lugar, les comunico que estamos muy al tanto de la situación, la situación que se vive con el tema del trabajo, el medio ambiente, con el tema del empleo, la verdad que van a ser, por lo menos dentro del Consejo Deliberante, vamos a apostar para esas temáticas, abordarlas y tratar de, de entre todos encontrar alguna solución para los y las platenses. Y sobre todo con el tema educativo, que es lo que apunta fundamentalmente la campaña de Facundo Manes a nivel nacional, la lista de la cual integramos es que para combatir la, la pobreza la mejor herramienta es la educación y en ese, ese es el foco que vamos a hacer y nosotros tenemos la Universidad de La Plata, una universidad donde tenemos, digo, dentro de la Ciudad de La Plata tenemos la universidad pública como es la Universidad Nacional de La Plata, una de las universidades más emblemáticas y más prestigiosas, en la cual nosotros tenemos que vincular la Universidad Nacional de La Plata con el municipio, tenemos que llevar los distintos programas de la universidad a los barrios, tenemos que llevar también lo que es el, la, la creación de... No solo de puesto de trabajo, sino el tema de. ¿cómo me sale. El tema de las. De, la, de volver a, a lo que es las. Viste, estar en cámara. Eh, la creación de. A volver a lo, a lo que es el.. El empleo, no solo te hablo, hablo del empleo público formal y el empleo privado, sino a, a recuperar todo lo que es volver a, al. Eh, vos sabés que bueno ahora me sale esto de estar en cámara no me sale la palabra justa no, no, no la palabra justa sino esto de apostar en el tema de el herrero, el carpintero emprendedores, pequeños emprendedores no, no emprendedores, no Oficio, Oficios. la escuela oficio que dentro de la universidad se enfoca, yo le digo como trabajador de la Universidad Nacional de La Plata, volver a la escuela oficio y llevarla de los distintos barrios de la ciudad de La Plata, creo que eso es fundamental para poder desde ahí empezar a, a combatir esta pobreza sistemática y además para poder generar empleo genuino. Eso por un lado y también, bueno, por otro lado con el tema... Eh, educativo, hay que rever bien y volver a, a cre la creación de jardines municipales, lo cual en la currícula en las periferias hay gente que no puede inscribirse porque están saturados todos los colegios y también una de las cosas que se ve en los barrios es que mucha gente se inscribe en colegios privados porque tienen, suelen tener más clases presenciales que las escuelas públicas entonces digo, hay que poner a, en la agenda sobre todo de los y la platencia a nivel nacional, la educación como el trabajo mejor pago y como la prioridad número uno en la República Argentina, nada más muchas gracias a todos. Muchas gracias